es María y antes de haceros mis recomendaciones literarias quiero enseñaros mi lugar favorito para leer. Es aquí, la terraza de mi casa, con una silla cómoda. Tengo aquí ya para poner una bebidita fresca, un buen libro y un poquito de sol. Aquí puedes echar las tardes leyendo tranquilamente. Y ahora voy con los dos libros que os voy a recomendar. Es uno para los niños y otro para los mayores, ya que las niñas quisieron que también nos tuviera en cuenta los pequeños. Entonces, para los pequeños, la ovejita que vino a cenar. Es un libro muy bonito, de estos que no te importa leer mil veces a los peques por la noche. Trata de una ovejita que se queda perdida y está sola y va a la casa del lobo. El lobo, por supuesto, se la quiere comer, pero la ovejita es muy cariñosa con él. Y el lobo va buscando una excusa y otra y otra para ir dejando para más adelante lo de comérsela. Al final se hacen amigos. Y si cenan juntos, hay que leerlo, os lo recomiendo. Para los mayores, El silencio de la Ciudad Blanca. Lo acercamos un poquito para que lo veáis. Está escrito por Eva García Said Durturi. Es el primero de una trilogía, que es muy, el nombre de la trilogía es muy parecido al título. Es La Ciudad Blanca. El libro comienza cuando Tasio está a punto de salir de la cárcel después de haber sido condenado por 20 asesinatos. Y a los poquitos días que faltan para salir, los asesinatos empiezan a repetirse. De la misma manera que se habían cometido hace 20 años. El inspector que, lo, que los va a investigar tiene un pasado complicado. Y poquito a poquito la autora nos va mostrando ese pasado que tiene el autor, cómo se correlaciona con el caso. Está muy interesante. Se mezcla pasado y presente. Cada vez que queráis que sabéis quién es el asesino... Dará un giro y sabéis que no es. Problema del libro, que es una trilogía y que el último no ha salido. Así que leer los dos muy despacito, porque debe de estar a punto de salir. Chao y espero que os gusten mis recomendaciones.